Run Sí, sí, sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Si me notáis que la voz la tengo un poco tomada en el vídeo es porque recién he vuelto de vacaciones y claro, me he pasado dos días ladrándole a las olas del mar Y acaba así Te odio, te odio, odio, te odio, ¡Ah! Ah, genial, ahora no me dejarán entrar en casa te, te odio, ay, otra vez Te odio estamos de vuelta en un vídeo rápido de The Run con John y raptor y raptor falso <risa> hola chicos ¡No! ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué es? que pero yo no soy raptor falso tranquilos tranquilos ¿Cómo puedes confundir a tu compañero con el que has lavado dos años seguidos con esto no es que te confunda, no, que es no. que no os distingo sois iguales <risa> o sea, y desde que tomo chocolate veo peor <risa> a ver Mike si ves peor que el color son mis ojitos <risa> tranquilo siempre reconoceré tus lindos ojos verdes. ¿Qué, ¿Ese no soy yo, ¿qué? Gracias. Ah, tus lindos Déjalo. ojos verdes. Eso, eso, eso... Claro, ¿Qué da igual? Que este mapa es muy pequeño para tantos ratos. Vamos a ver si eliminamos alguno. Uh -huh. Uh -huh. No, no, es que ¡Yo uno, me elimino a uno! adelante <risa> <risa> ¡No! para subir, Francisco! ¿Eh? ¿Qué? No, no, no. No vamos a permitir que eliminen a mi Raptor, compañero. ¡Qué ese Da igual, es <risa> hey, what, mi libra? compañero. Vamos a pasar este mapa de trampas y vamos a eliminarte, reptil inútil. Escúchame un ratito, escúchame un ratito. Quédate un segundo. Yo, como original Raptor, sé que tuvimos una aventura muy divertida en Japón. ¡Ah! Da igual, que eres muy inútil, te voy a reemplazar. ¡Qué para ¡Ah! Uno. No queda uno, queda uno, ha matado <risa> al raptor original, ¿Qué se a, Bueno, a un raptor ha matado, ha matado, eso es, ¿cómo se llama cuando matas a un familiar? ¿Tiene nombre? Sí. Rapticidio, es un rapticida, no, que, mira, hay una muy buena para del perro, es que nadie se mete con el más pro de todos, ¿qué te crees? ¿Qué te creís. Véngame. ¡No, vengame. No, no, no, ¿Nos ha matado a todos? Busco venganza, quiero venganza. Uy, Raptor. Ahora yo busco venganza. Que sepas que esta vez no te vas a seguir con la tuya. Me voy a vengar. Vamos, Raptor Falso, vamos a vengarnos. Qué tonto, es tonto, es tonto el perro. ¡Eh! ¿A quién llamas tonto? Reptilinútil, está atrás tuyo. Este. Este, este, este. Ah, pues tú primero por matarme antes, desgraciado. Eso, eso, dale. Que <risa> <risa> <risa> no, ¡Noooo! <risa> no. cuando ya lo había hecho. Corre, corre, corre, corre, corre, sí. Mike, no esperes. Trampa. No, uy uy, uy, uy. Uy, se cae, sí. Este árbol pero, pero. se cae, ¿eh? John. Tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué? Mira, Mike, mírame. ¡Mírame, ¿Eh? Mike, Mike, te Mike. Te veo, te veo. veo. ¡Mira! ¡No no! ¡No! ¡No vale jugar con <risa> el diamante! ¡Eres un desgraciado! ¿Y <risa> para qué? Si te vas a morir tú solo, ¿qué vas a hacer solo? ¡No me voy a morir! Ya verás cómo sí, ya verás cómo sí. Mira, ¡No puedes ver, pasar! ¡Cuidado! ¡Eh, cuidado! ¿Qué es eso? ¿Es un laberinto? ¿Qué? ¿Que te lo tiene que abrir el Raptil el falso? ¿Te lo tiene que abrir? A ver, abre. No, no, no. Tú confías en él. Abre la puerta, a ver señor. No, Mike, eres tonto, que tienes que hacer un parkour. Mir, ven por ah, acá. Ah, por encima de los cactus. Sí, que ah. hace un parkour. Ah, ahí, vale. Ahí, ahí, vale. ahí, no ahí, corre, por ahí, por ahí. Ah, ahí está, ahí está. Lo has hecho, Pero lo has hecho. No hay ninguna trampa. <risa> no, no. <risa> <risa> <risa> no hay ninguna trampa, dices. Se le cae al suelo el <risa> Iba venganza, venganza. Ah, ahora sí es venganza. No. Ese es el raptor de verdad, ¿no? Sí, este es el reptiliano. No, bueno, pues espérate, porque vamos a hacer un reemplazo reptiliano. No. Vamos, vamos, vamos, vamos. A Yo quiero reemplazarlo, quieto. Vamos, lugar. Pues Venga, reemplazalo. ¡Ah! Yo solo saco una cosa en claro de esto: y es que los reptiles son todos inútiles. ¿Qué? Bueno, cuidado, qué cuidado, qué cuidado, cuidado devuelve, devuelve. De de de bueno, oh, una de estas te mataré con un, tu propio ataque. Vale, Mike, tengo una idea. No. no me quedan diamantitos, pero no tengo ideas. Vamos, John. espero, uh! te espero, John, te espero. Te espero, John. Te espero. Te espero, Te espero. No, Te espero, John. Te espero. No, no, no, no, no, te te espero, no, espero, WOO? <saute throwing> no, no, no, no, no, no, no, Nevando, no, no, no, no, no, aquí en Ecuador es invierno, Mike. ¡Eh! ¡Ah, ¡Tiene te... otra bola! ¡Uno! Ni, ni, te... ni lo pienses, reptil inútil. Venga, pues si Mike, tú puedes ¡Tú puedes, Mike! ¡Mátalo! Pero, pero que no sé, se... va a ser un tsunami. <risa> ¡Eh! ¡Ah! ¡Pensaba que iba a venir Olo. un tsunami! Esto, esto... Corre, ah. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos ¿a, qué vas a querer tú! Vamos. Debería salir una rana, ¿no? Con los <risa> menúfares. ¡Eh! Uh -huh. ¡Que han desaparecido! <risa> Había desaparecido el camino! ¡Qué leches! ¡Mike, <risa> ya corre! Está. ¡Corre! No te corre, vengo, ya después... tengo, ¡Ya te tengo! No me paro, no me detengo ¿Qué suena! ¡Detrás, detrás! detrás. ¡No, ¡No! Líder, detrás! ¿Qué? ¿Te meter, ¿Te meter? ¡No, ¡No! <risa> te he matado antes de hay, hay que hacer juego en equipo, hay que hacer juego en equipo Pero A vale, ver, vale, juego vale. en equipo ¡Ah! el... Raptor falso, mata a Raptor, juego en equipo ¡No, no que nada, tramposo! No. ¡Que tramposo, yo no quiero morir! no ¡Venga, no. venga vamos, vamos! vamos, el equipo, chicos. A ver, ¡Salto! ¡No, oh. paso! ¡No! <risa> ¡Tenías que matar al otro! Ahí está. Pero ¿Por qué saltas tú? <risa> Porque yo creía… Por <risa> no sirvo, no sirvo para esto. Pero si esto no se puede pasar, no. es imposible. A ver. ¡Oh, me vaya, vaya, vaya, sí. sí, sí. Oh. Somos un equipo de animales, sí, vamos. Os compenetraréis los reptiles, ¿no? Ya sí, ves. Vamos a darte ¿no? mucho. Vamos, raptor. Venga, raptor. ser rápidos, ser rápidos. Mira, mira eso. Pero te <risa> dice tú casi me mata el rayo que le ha salido cuando se ha muerto al pringao <risa> Corre, no te venir? pares, no te pares. <risa> ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! uy, uy, uy estoy volando? ¡Está aquí volando! ¡Eh, mira como en los viejos tiempos! Me siento como caer. ¡Ya ves! Como cuando nos disfrazamos y todo mira, mira. ¡Una, dos y uy, y. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero! ¡Venga! ¡Venga, ¡Me salvo! <risa> ¡Uf, uh, uh, uh, <risa> uh, <risa> uh, ¡Corre! No, no, no, no. ¡Cállate, Raptor! Pero ¿por qué? Raptor, que Raptor está adelante? ¡Que te va a matar? ¡Desgraciado! ¡Raptor, desgraciado! Pero ¿dónde está? ¿Pero qué? Pues está más adelante. Vale, voy, voy, voy a por Raptor, voy a por Raptor. ¡Uf! ¡Qué desgracia! Me va a matar a mí. No, ¿por qué dejas a May? ¡Mátalo ahí primero! No. Está bien, Raptor. No, no, no queda. Me queda un corazón. May me queda un corazón. May me queda un corazón. Uy, ¡Ah! Por los pelos vale, vale, vale. A ver, a ti ten cuidado que, que lanza algo que mata, No, Mike, parte que son bombas, que son bombas, que yo fui el que activó la las bombas que ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Hay que conseguir que la active Corre esquiva Mike uh, uh, Y uh, cuidado porque hay otra Hay una trampa que quitan en Upares No, ya no sí, hay más sí, sí. Pero este, son los de este, la este izquierda ¡Cuidado, Raptor! ¡No! <ríe> no puedo creer que el agua me mate. ¡No la juego! ¡Ah! No ¡Oh! ¡Uy! Casi no. ¡No! ¡Corre, corre! Cuidado, cuidado, cuidado, Mike, cuidado, cuidado, ¡Cuidado, no corre! ¿Ahora, ahora qué, ahora qué? ¿Qué, es corre, corre, corre, qué! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, Yo no me corre, paro, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ¡Ostras! No, ostras, no, ostras no, corre, corre, ¡John! corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Que corre, corre, corre, corre, corre, ¡Que te estoy viendo corre, me corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, resucites a mis compañeros. ¿Qué? ¿Que Devuélveles la vida. Ahí estamos todos. Mira, ahora ¡No! puedo acabar con los raptors. ¿Eh, ¿No puedo matar a los raptors falsos? <risa> no, porque somos tus compañeros. Eres tonto de eso recibido? os debo la vida para que me sigue rayando. ¡Fuera! ¿eh? <risa> <risa> no, vivos, ¡No lo sí, ¡No We lo ¡No lo toca a una más, a ver si me toca a mí. Ah, pues no. <risa> bueno, mira, pero tengo la oportunidad de eliminar a un reptil. ¡No! no puso! ¡Que no raposo. ¡Y mira por mí de nuevo! ¡Vira por mí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No, Raptor! ¡Te, te A mire, ver, Raptor. Demuestra, demuestra que eres noble y no me mates y te dejaré vivir cuando uh, me uh, uh, ¡No! <risa> ¡Se mataron! <risa> ¿Qué? ¡Se solos! han muerto solos? <risa> ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Oye, que, te que te no crear. estaba mirando, me cajo en ti. <risa> pues qué pena, tienes que estar al tanto de todo. Espera, el que pero todo tengo una táctica, mira. TP. arroba a mi crack. ¿Qué? ¿Será inútil? <risa> <risa> Soy trampa. Bueno, oh, pues creo que, que lo vamos hay. a dejar por aquí. A ver, aquí hay un fallo. Barra aquí. Tú quítate. Raptor. <risa> ¡No! Pues a los que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, pues decidlo por los comentarios, al like y volveros con más The Run. Ah, yo recuerdo para los que estáis esperando ahora de Mikelex, que no puedes traerlo porque Flex está muy enfermo y entonces solo puede jugar Fortnite y otros juegos. Así que si queréis que venga, pues dadme fuerzas y ánimos. Paquerito de una vez es muy bajo. Vamos a traer ahora de Mikel desde ahora. O este paso va a llegar antes de Mikel Rap. Y bueno, nos vemos en próxima Adiós.